Buongiorno amigos de Freezy Para el giorno de hoy, un bellísimo circuito. Para tirar el abdomen. Aunque el mío está un poquito apanado pero después de este circuito voy a hacer un poquito de, de corsa aeróbica. Así me meto a posto. Da Pablo. Vamos a hacer 9 ejercicios. Voy a hacer ogni ejercicio, lo repito, dos vueltas. Vamos a hacer 25 segundos con 10 segundos de recupero. Yo as que tú facha cueste este circuito del inicio, fin a la fin, y verás grandes resultados. Para el día de hoy, ya hemos visto que una chugamano, una chugamano que nos sirve para hacer uno, dos, tres ejercicios. Ok, vamos a movernos un poquito del posto. Me muevo, me muevo, me muevo, eh? e iniciamos, iniciamos. Voy a acercar mi, mi mi timer e iniciamos. Prepárate. 3, 2 1 Vía 4 3 Primo ejercicio 1 Primo ejercicio Guadalo Cueste Ta Ta Ta Ta Pie ginocchio. Ta Pie distrito Ta Ta Ta Ta Un poco de De cintura Ta Ta Ta Un poco de equilibrio Ta Ta Ta Ta Ta, ta, ta. Ta, ta, ta. Yo no toco a tierra, pero tú si voy puesto cara a tierra. Prepárate, prepárate, prepárate. continua, continua, cambio de pie. Cambio de pie. Cambio, cambio. Va. Ta. Equilibrio El equilibrio El equilibrio En este ejercicio Se siente un poquito Prepárate Nuevamente Repetimos Repetimos Repetimos Repite Repite Se repite Va. Concéntrate Ok, último, último, último, último, último, último, cambio de gangue. cambio, cambio, cambio, cambio, cambio, cambio, cambio, cambio, <risa> <risa> <risa> El equilibrio, el equilibrio, doble ¿no? equilibrio. Ok, echando un poquito la cámara Próximo ejercicio Próximo ejercicio Mano contraria, toca pie contrario Guárdalo. Ta Ta Ta Toca Toca Toca Toca Toca Toca Toca, toca. toca. toca toca toca cambio, cambio, cambio, cambio abro brazo abro brazo Va. toco toco Próximo ejercicio, próximo ejercicio, un poquito de coordinaciones, posiciones 1, 2, 1, 3, 1, 3, 1, 3 montan monta montan cliber, uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, uno, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1 Ok, próximo Mano toca piedi Toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, okay. sí va, va, sí toca, va Mano toca, piedi ¡Mano, toca a pie! forza, forza. Okay. Who's the 60, 60. 60 de adelanto, 60. 60. 60.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 4 1, 2, 3, 4 Se va. Ah Dos pies a plan Dos plan Dos pies a plan Ta, ta Topo, topo Pesciendo ta, ta, Topo Toco, descendo, Top, toco, toco, Último, último, último. ah, ah, ah, ah, ah, ah, unos ejercicios que me han faltado es balear un poco pero es normal es normal con la práctica con la práctica todo va mejorando porque tú no compites con me tú compites con tu esteso miles miles miles gracias a todas las personas que que han faltado con este entrenamiento, y a las personas que aún no se han inscrito escríbete y déjame tu comento, de cuore pablo